soy Sefe, mami. fa mi amor, me gusta cómo combina tu remera con tu pantalón. Yo tan vándalo, qué escándalo. Vámonos, un perreo atartizo como pa' el tiempo de Calderón. Un perreo atartizo como pa el tiempo de Calderón. Vámonos, qué escándalo, yo tan vándalo. Me gusta cómo combina tu remera con tu pantalón. fa mi amor, todos saben lo que pasa cuando yo me acelero. Mi caseja que flame la película si yo le bajo el dedo como yo nadie le metí saben que no fantameo y me redan también me dan los ocho pero en gana no doy mal. pero puedo respirar miré pa lo costado y dije tengo que ganar y es que tengo que ganar si no tengo competencia y cada vez que le compito ni me tengo que forzar el problema es un problema realmente si te empiezas a importar y a mí quién me va a frenar si para lo único que frena es pa cantar y almorzar a mí no me bajan más okay mi amor, Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo, qué escándalo Vámonos, un perreo hasta el piso Como el tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso como el tiempo de Calderón Vámonos, qué escándalo Yo tan vándalo, me gusta como combina tu remera escucha de fondo y nosotros re bacán Como tanto Yankee si go underground Quieren bajarme los fifty yo in the club Mucho ja ja ja Otro champán al cielo van Todos los que se pidan ya verán Ya pipí las malas y las buenas ya llegarán Hoy me, me, le, me levante contento Con ganas de hacer millones en un momento Mira el día linda noche que va viento Estoy lindo que buen trago estoy contento Estoy contento Va, mi amor, me gusta cómo combina tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo, qué escándalo, vámonos Un perreo hasta como fue el tiempo de Calderón Un perreo hasta como fue el tiempo de Calderón Vámonos, qué escándalo, yo tan vándalo Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Va, mi amor Este es el Remix, Martín en el